Buenas noches, el programa sociocultural Siembra de Lectores, el círculo de lectores milenio. Y Rosmarie Tapia les da la bien, bienvenida a la transmisión simultánea en YouTube, Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Instagram, Twitter, LinkedIn, ReStream y ahora en mi página web www.rosetapia.com. El círculo de lectura, Milenio, liderizado por la coordinadora de la provincia de Cocle, la poeta Aura Méndez de Canova, presenta la noche Milenio. Felicitaciones, Aura Méndez de Canova, por la publicación de dos de sus libros, Pronto noticia. El programa comprende apertura, que estoy dando yo por la fundadora de Siembra de Lectores, Bienvenida a las escritoras Gilma Zeta Castro y Estela Dupuis Los segmentos de las noches Milenio, Libros de actualidad También fragmentos poéticos Julie, analista literaria y presentadora Honoraria de milenio Y miembro de la Secretaría de Análisis Literario De Siembra de Lectores En el espacio milenio ustedes verán a gran parte de los miembros del Círculo de Lectores Milenio. Ahorita, adelante, presenta a las invitadas y ya el, el programa es tuyo. Bueno, gracias, Ros. Bueno, buenas noches. Damos inicio a la noche Milenio. Siempre nuestro agradecimiento a nuestra fundadora Rosmeri Tapia, eh, por toda la logística cibernética y el apoyo de 18 años, con 100 mil lectores, capítulo de Cocle. También pues reitero la bienvenida a la profesora Zuleika Castro, desde Aguadulce, bienvenida profesora. Igual también se le reitera a Estela Dupuá, desde Boston. Eh, para nosotros pues es un honor contar con ustedes, con sus aportes literarios y más. Más adelante tendremos con ustedes, sus acotaciones, sus comentarios de su obra, eh, pues es un honor. Continuamos con el análisis de la noche con nuestra presentadora y analista literaria, socia honoraria Millennium, Julie Butet de Boquete. Y disculpas por los que no han podido entrar porque se cayó la señal de Coclé, pero se ha hecho un esfuerzo y estamos aquí cumpliendo con la noche Millennium. Adelante, Julie Butet. Buenas noches, Círculo de Lectores Millennium. Gracias, Rosmarie Tapia, escritora, y Aura Méndez de Canova, poeta y coordinadora. La voz de la mente tiene vida propia. La mayoría de las personas están a merced de ellas y poseídas por el pensamiento. Rosmarie Tapia, los misterios del olvido. La obra nos introduce al tema que implica el proceso de codificar, almacenar y recuperar la función cerebral. Es el misterio que conecta nuestro presente con la información, habilidad y experiencia. En este caso, una serie de eventos son el detonante del hecho que lo precedió, degenerando depresión y angustia. Un bloqueo mental subsecuente como mecanismo de defensa para evitar el sufrimiento que se manifiesta desde el interior como una carga pesada que subyace a la suma de las etapas que forman parte de la vida. Sin embargo, el recuerdo del amor sigue vigente. Aquel que vuelve a la memoria, que quedó suspendido en el tiempo. No cabe duda que la temática más fuerte de la historia es el amor ese que es el sentimiento vivo que mueve al mundo, al ser humano, la unión de seres que experimenta y expresa que juntos encontramos la fortaleza que necesitamos ante las adversidades, que completa y es complemento, compromiso genuino que motiva e inspira el sentir pleno, que sostiene y cura las heridas más profundas, el amor promesa vigente de por vida y papel preponderante con propósito. El conflicto familiar que se teje involucra a todos los miembros, decepciones, traición, pero el fortalecimiento de los lazos afectivos invita a recapacitar sobre las acciones y optar por lo que es correcto. La recuperación de la salud se da desde el alma, aceptando el dolor para alcanzar la sanación total a nivel físico y espiritual, involucrando la medicina milenaria, que se ocupa del cuerpo y su estado emocional, mental, para reafirmar la autoestima, concentrarse para estimular pensamientos positivos, valerse de la naturaleza, los abrazos y las risas. Liberarnos para reconocer lo que padecemos, Dando paso a la meditación, encontrando el equilibrio y conexión que es refugio para vencer los momentos difíciles. Descubrimientos que nos llevan a tener un estado de serenidad que transforma los sentimientos sin negarlos o ignorarlos. Uh -huh. Evolucionar con la aceptación consciente a través de la intuición para fluir y resolver los problemas, salir del abismo dejar ir los apegos y quedarnos con el aprendizaje encontrando al ser a dios al universo sin, sin siquiera olvidar ser generosos y desarrollar una vocación de servicio vivir los sueños porque allí radica el secreto de la verdadera felicidad la armonía es la paz del espíritu solo se encuentra en uno mismo y no en los demás Rosmarie Tapia. Muchas gracias. Excelente valoración de los misterios del olvido. Gracias, Julie, porque cada día que nos presentas una novela, das una nueva visión, una visión de profundidad y agudeza en la trama de la novela. Gracias. Gracias a usted, escritora. Un placer. Ahorita el micrófono. Sí, gracias. Están escribiendo. Ahorita, el... recuerda que ahora voy yo porque estoy con todos los controles y entonces. Ajá, exacto. Así que continuamos también con, con, con Romero y Tapia, que es uno de los análisis de, de, del mes. Adelante, Rosa. Yo leí una novela. Que el título solo llamó la atención, La estrella del Titanic. A mí siempre me ha llamado la atención ese evento de hace tanto tiempo, pero en la novela está muy bien entramada. El escándalo que marcó una época de película, editoriales Espasa. La autora de este libro, Chanabe, es conocida por los libros de género juvenil, fantasía, ficción esta vez con acierto, toca el tema histórico con una fusión con la ficción. Me... La protagonista le cuenta la historia a su pequeño hijo y nos da la impresión que nos lo cuenta a los lectores. Esa es una técnica literaria poderosa. Yo lo hice con Los Ángeles del Olvido. A diferencia que yo no revelo el receptor de la historia hasta el final. Hasta el final el autor dice, me la está contando a mí. Después se da cuenta a quién se la estoy contando, además del lector. En esa ocasión el lector siente, él está en la historia. El escándalo que marcó la época es un amor trágico, con un trágico final. Jack es un héroe de guerra y un hombre de negocio. A pesar de la diferencia de edad, Madeleine se enamora y se convierte en objetivo de la prensa. Principio del siglo XX. Madeleine tiene 17 años y cuando conoce a Jack Astor, fue una atracción mutua, pero fue sí, era sí. de clase alta. Él estaba en la cúspide de esa clase alta. En su luna de miel en Egipto, Madeline se siente feliz. Está embarazada. La pareja planea regresar a casa a bordo del Titanic. Magellan tiene sus reservas. Hay una persona que le hace una predicción, pero Jack le asegura que pronto volverán a Nueva York. Pero el destino tiene otros planes para ellos. Madeline fue una de las supervivientes el grave e histórico accidente del Titanic cuando éste choca contra un iceberg la descripción que hace la autora de cuando ella está en el bote salvavida y ve a su esposo con una perrita que era el amor de ambos en el barco que se hundía eso eso nada más vale la lectura de la novela demuestra esta jovencita, su madurez, cuando se enfrenta a semejante tragedia. Cuatro meses después, Madeleine convertida en una viuda, da luz y su situación deba, deba, deberá ser como frente al acoso de la prensa. No la dejan ni respirar. Será entonces cuando debe, deberá tomar la decisión más importante el aceptar el papel que se le asignó, o labrarse su propio camino. Gracias. Gracias, Roberto. Terminamos con los dos comentarios del mes. Seguidamente vamos con, con la sección poética del espacio de Paul Berlín, y después continuamos con las invitadas y sus acotaciones. Así que empezamos con el espacio poético, los que están aquí presentes, que pudieron tener señal hoy, María Teresa, la doctora Montejo, Jaira Igualá, Sonia Grego, Ramos, Kervin Fernández, Juliette Bouttec. Adelante. Buenas noches. Voy con la poesía verde de Paul Berlaine. Ver flores, ramas, fruta, hojas he traído, y luego mi corazón que por ti solo suspira. Con esas manos blancas tuyas, oh, no la rompas pero deja que el pobre regalo prospere en tus ojos. El rocío sobre mi cabello todavía no se ha secado. El viento en la mañana golpeó frío donde cayó. Sufre mi cansancio aquí a tu lado para soñar la hora que se dispara por completo. Permitir mi cabeza que suene y resuena todavía con tu último beso para recostarme sobre tu pecho hasta que se recupere de la emoción tormentosa y déjame vivir un poco ya que tú descansas. Gracias. Buenas noches. Eh, continuando con la poesía, el autor, el autor, Paul Ver, el hogar y la lámpara de resplandor pequeño, la frente entre las manos en busca del ensueño, los ojos perdidos en los ojos amados, la hora del té humeante y los libros cerrados. El luzor del sentir, fenecer la velada, la adorable fatiga y la espera dorada, la sombra nursial y el ensueño amoroso. Oh, todo, oh, todo esto, mi sueño lo ha perseguido ansioso, sin descanso, a través de mil demoras vanas, impaciente de meses, curioso de semanas. Te ofrezco, te ofrezco, te ofrezco entre racimos verdes, gajos y rosas. Mi corazón ingenuo que a tu bondad se humilla, no quieran destrozarlo tus manos cariñosas, tus no, tu... que... mi dádiva sencilla. En el jardín umbroso, mi cuerpo fatigado, las auras matinales cubrieron de rocío, como en la paz de un sueño se deslice a tu lado el fugitivo instante que reposar ansío. Cuando en mis sienes calme la divina tormenta, reclinaré jugando con tus bucles espesos. Sobre tu núbil seno, mi frente soñolienta, sonará con el ritmo de tus últimos besos. Paul Verlaine, el príncipe de los poetas. Gracias. Paseo sentimental. Flechaba el crepúsculo sus luces postreras. Sobros nenúfares entre las junqueras. Los blancos nenúfares que tenían una palidez heráldica de rayo de luna. Junto al muerto estanque, llora la sauceda. Yo voy silencioso bajo la arboleda, en donde la bruma finge un inquietante fantasma azul lento. De voz soy yo santo yo voy junto al triste lago de agua muerta, con mi llaga viva para siempre abierta. Los sauces se inclinan y baja del cielo la sombra, el nocturno y estrellado vela. Por Verlaine. <coughs> buenas noches. El poema que me tocó de Por Verlaine es Tú crees en el ron del café. Tú crees en el ron del café. En los, en los presacios y crees en el juego, yo creo más que en tus ojos azulados, tú crees en los cuentos de hadas, en los días nefastos y en los sueños, yo creo solamente en tus bellas mentiras, tú crees en un vago y quimérico Dios, o en un santo especial, y para curar males, en alguna oración, mas yo creo en las horas azules y rosadas Que tú a mí me procuras Y en voluptuosidades de hermosas noches blancas Y tan profunda es mi fe Y tanto crees para mí Adelante con Delia Que consiguió señal Adelante Delia Buenas noches. Sí, aquí estoy. Gracias a Dios puede conectarme. Eh, yo tengo el poema Claro de Luna de Paul Verlaine. Vuestra alma es un exquisito paisaje, encantan máscaras y bergamascos, tocando el laúd y danzando, y casi tristes bajo sus fantásticos disfraces. Siempre cantando en el tono menor, el amor triunfal y la vida oportuna, parecen no creer en su felicidad y sus canciones se unen al claro de la luna al tranquilo claro de luna triste y bello que hacen sonar los pájaros en los árboles y sollozar estáticos a los surtidores surtidores esbeltos entre los blancos mármoles bueno gracias continuamos entonces con el espacio de las invitadas como ya saben tenemos dos invitadas esta noche eh, afines a la literatura y nos gustaría la profesora Gilma Castro, ella tiene obra literaria, nos comente algo sobre una de sus obras y algo de, de su quehacer literario. Adelante, profesora. Ok, hola, buenas noches. Eh, buenas noches, me siento realmente afortunada, eh, favorecida, honrada, feliz de estar en esta ventana literaria. Eh, gracias a la licenciada Aura Canova por, su, por contactarme y brindarme su apoyo, cariño, atenciones, gracias. Y a la licenciada Rosemary Tapia por su loable labor de tantos años, que son 17 años haciendo una labor literaria extraordinaria. Eh, soy la profesora Gilma Zuleika Castro de León. Tengo 57 años de edad, nacida en la ciudad de Panamá, en San Miguelito, Paraíso. Ahora vivo en agua dulce hace 31 años. Eh, casada con el licenciado Omar de León, que trabaja en Caleza, Grupo Caleza, Ingenio Azucarero La Estrella. Eh, tengo dos hijos varones y. He trabajado como docente 31 años, 26 años en el colegio Rodolfo Chiari de aquí de Agua Dulce, Y bueno, mi grandes deseo es poder promover los valores en nuestro país. De niña me apasioné mucho por la lectura y la escritura de poemas. Bueno, eso decía yo cuando estaba niña que escribía poemas. Ahora con todo lo que escucho tan hermoso, pues no creo que sean poemas, pero... Siempre me gustó leer y, y escribir, y aún así considero novata en estos menesteres. Inicié la, de la mano de excelentes escritoras como Ileana Golcher, que fue la que me, me guió a escribir mis dos libros, y también con la licenciada Silvia Fernández Risco, que fue mi editora, y la licenciada Mónica Durán, quien me ayudó pues, en el segundo libro. Me dirijo a ustedes para compartirles que durante la pandemia logré culminar uno de mis grandes sueños, que fue escribir dos libros, uno de ellos, La Reina del Hogar, dirigido a Amas de Casa, un tema bastante controversial, ayudantes en el hogar, y fui recopilando por años eh, documentos, maneras de cómo guiarlas, ayudarlas, enseñarlas, cómo organizar el día a día, cómo tratarlas, y también incluye algunas recetas con ingredientes curativos eh, basados en nutricionistas y especialistas o profesionales de la salud. En el día de hoy eh, quisiera también presentarles eh, mi segundo libro, que es el que quisiera en este, en este momento, en esta oportunidad poder presentarlo, como me dijo la licenciada Ahorita Canova, que es titulado eh, el, Un regalo para ti en el que narro experiencias e historias reales de aliento, fe, motivación, superación, en medio de grandes desafíos, dificultades eh, y también de inspiradores triunfos. Es una guía hacia el camino del éxito académico, y emocional y espiritual, y formación integral, de la mano de nuestro Dios y Señor. Escrito, eh, escribo eventos de los cuales el lector puede identificarse desde las primeras líneas. Es un libro encantador, un libro que enamora y lo quiere terminar en pocas horas. Eh, se narra la historia de una joven nacida en el Corregimiento de San Miguelito, Panamá, que lucha contra la escasez, la pobreza, la soledad. Eh, pero sobre todo lucha con sus debilidades y miedos para lograr con buena actitud los, el éxito. Es un libro que alienta al niño, a la niña, al joven, al adulto a luchar y alcanzar sus sueños, vencer la depresión y lograr vivir en un ambiente de amor y paz, eh, sin padre biológico, una casa quemada, la muerte de su madre, un accidente automovilístico, son algunos de los contenidos que usted puede encontrar en este libro, un regalo para ti. Eh, le dio el flote, salir, le ayudó a salir a, a flote de la mano del creador y dueño del universo, el incondicional e indescriptible amor de Dios. Ese es el, en resumen, pues, el libro, un regalo para ti y un regalo para ti muestra una imagen de payaso, no sé si la licenciada ahorita Canova quiere compartir o comparto yo la imagen del libro imagen, porque hay una imagen más, más cercana esa. ajá, la esa. estamos viendo si ¿Sí lo están viendo, sí, bien, ahora bien. sí sí perfecto, esa, esa, esa soy yo hace 35 años atrás la filosofía de payaso cristiano está basado en el maquillaje en la que el color blanco simboliza la muerte y el perdón de Dios al cubrir, al cubrir el rostro se borran las marcas lunares, cicatrices del alma y hace una nueva persona. Los colores representan la vida. El amor cambia todo. Y eso es lo que Dios puede hacer en ti y en mí. Este testimonio de una vida y su relación con Dios que libra de todo temor y da herramientas para salir adelante es la historia que les dejo allí para que se animen a comprar mi libro. De estos dos libros logré vender eh, 400 libros de 600 ejemplares impresos en los primeros cuatro meses desde que los publiqué en febrero y abril del 2021 respectivamente. Luego las ventas han ido, como ustedes saben, bajando y en esto logré llegar a, a ahora llegué a la edad jubilosa, <ríe> estoy jubilada, y mientras tanto me dedico a promover mis libros a través de videos para Instagram. He diseñado calcomanías, banners, banderolas, separadores de libros y tarjetas de presentación. He participado en el Festival de Libros en la provincia de Chiriquí, en Federal Mall, entrevistas de radio con mis más grandes apoyos, Radio Poderosa, en el programa Conciencia Social, que dirige la licenciada Isabel González Trejos y Eric Wilkins, Estéreo Pernomé con licenciado Julio Carles y en la emisora WOW del empresario Rogelio Campos y sus socios. Eh, he promovido mis libros en el Hospital Rafael Esteves de Aguadulce, Parques de Aguadulce y La Chorrera, en Bazares, en el Mercado Municipal de Aguadulce, en la Alcaldía de San Miguelito, a través del alcalde Héctor Carrasquilla, y en la Asamblea Nacional a través del Honorable Diputado Juan Diego Vázquez. He llevado personalmente notas a las televisoras, esperando pues, que me llamen, todavía no me han llamado. Estos ejemplares están en la venta en todas las librerías El Hombre de la Mancha a nivel nacional y he contado con los brazos abiertos de locales en Aguadulce como el Museo Regionales de la Sierra, la imprenta Copycat, al lado de Ferretería Urriola, el almacén Risas, frente al Banco Global Bank, eh, también está en la Casa del Bienestar, eh, está en Antón, en el Campamento Bautista Cresta del Mar y también lo vendo en ventas piso gilma que es mi, mi instagram de venta de mis libros allí tengo mis videos de promoción y también finalmente pues gracias a dios tengo en la plataforma esta plataforma de venta y literatura mundial amazon eso es recientemente tengo proyectos si dios me lo permite de seguir escribiendo dos libros con otros contenidos y también tengo una boutique virtual y tengo una fundación de ayuda social que se llama eh, se llama supera tsos con el fin de ayudar a estudiantes de escasos recursos y en la que solo falta algunos detalles para legalizar con esto pues les comparto voy a tratar de compartirles la imagen del segundo libro Digo, del primer libro se llama La Reina del Hogar. No sé si en otra oportunidad me permitan pues también conversar un poquito más sobre este. Como pueden observar, es una caricatura del gran Hilde. Eh, allí entonces muestro cómo organizar el, el, la casa el día, día a día. Hay plantillas para que usted pueda escribir de manera flexible lo que usted quiera hacer. Y las recetas, como les comenté, con ingredientes curativos. Basado pues en la experiencia de mi esposo que no tiene estómago, eh, hace 15 años pues él sufrió de un cáncer gástrico, ya está libre de este cáncer y basado en esa experiencia tuve que por nueve años leer muchos libros, ir a muchas citas médicas y entonces este es una guía y un resumen, una recopilación de todos estos eventos, pero con el fin pues de compartir la experiencia que tuvimos y cómo lograr una vida saludable. Eh, no sé si la licenciada Aura me permite compartir el video. Solo ¿Lo sí, sí, tiene allí? Eh, es que hay un. Acá voy a. Aquí. Que son dos videos pero creo que nada más subió uno. Sí, con un, en, la, en la próxima reunión compartimos otro para ¿no? así disfrutarnos de uno a uno. Sí, ya vamos a intentar aquí compartirles. No, ese no, ese es el otro. Ajá. Un momentito. Así que no sé si la licenciada eh, Aura me permite. No sé si hay algunas preguntas, algún comentario. Eh, eh, bueno, lo que más me interesaría saber los lectores aquí, que lastimosamente muchos pues, no han podido entrar por el asunto del... nunca se cayó el cocleo, pero pero ya sabemos dónde conseguir los libros. Eh, en, la vida, en, la vida. Aquí en Agua Dulce, sobre todo, ¿no? No creo, no. Está compartiendo. ¿Lo están viendo el video? ¿Lo están viendo? No, me eh, movió no. de un regalo para ti. No me están viendo. Solamente nos salen. El... Ya mi esposo está ayudándome. <ríe> es de producción, producción. <ríe> Qué interesante es el libro de, de la parte de. La parte curativa, la salud, que está muy de moda, pues, la gente con, ¿no? con la comida alternativa, la dieta. Eh, realmente de ese libro tengo muy pocos. Eh, se han vendido súper bien. Le doy gracias a Dios, la honra y la gloria a Dios. Eh, del segundo libro sí tengo más o menos como 100 ejemplares todavía por vender. Pero estoy haciendo todos los esfuerzos para promoverlos. Ya sabemos y, que el agua dulce se consigue aquí en Copicá, en... ¿Dónde más? Sí, en Museo Regional, la ¿El, el Museo de la Sal y Azúcar. Sí, Ajá. Copicá, de al lado Ferretería de Riolas, está en Risas, Ajá. frente al Global Bank. Lo vendo yo a través de Instagram, en Ventas Piso Gilma, Ajá. y en Antón, pues en Cresta del Mar, Campamento Autista. Uh -huh. También allí, al lado de la, del estadio, está el Spa. Bienestar, salud y bienestar. Ajá. Bueno, vamos a, a presentar. No sé si se puede presentar el segundo. Será pues para que ustedes puedan ver. Bueno, no sé. si, si, si nos muestra la portada y entonces la reseña para la próxima para que tengamos un segundo libro. Pero no puedes mostrar la portada y decir algo de la portada. Sí, ya aquí estamos intentándolo no nos va a dejar caer, sí. a pesar de la crisis, de la enfermedad o la muerte de un ser querido, eso va a sostenerte aún cuando estés desgastado emocional, mental o espiritualmente, ese soporte que no te deja caer es el amor incondicional de Dios, soy Gilma Zuleika y te comparto por medio de un libro la historia de obstáculos que a lo largo de mi vida tuve que afrontar, los cuales parecían imposibles de pasar y de cómo logré superar todas esas dificultades. Es un libro que te mostrará que a pesar de que aparentemente no haya esperanzas por una serie de desafortunados eventos en los cuales no veas la salida, puedas creer que las cosas que pasas no determinan tu futuro. Hoy te presento este libro como un regalo de aliento e inspiración para que veas cómo el amor de Dios me fortaleció en los peores momentos y cómo cambió mi vida para siempre. Te invito a conocer mi historia de amor. 4752 6492 47552 o al 6362 8938 6362 8938 y bueno a través de la licenciada ahorita canova también pueden localizarme en mi correo gilma zuleika gilma con g de gata zuleika con z y latina la k arroba perdón arroba gmail punto com ese es mi correo Así que mucho gusto y gracias por la bella oportunidad que me han dado esta noche. Gracias profesora, en honor, realmente sus obras muy edificantes y todos los estimulos que la obra está en Dulce ya saben dónde y felicidades profesora por todo el valioso aporte y la valorización y el contenido de su obra. Bendiciones profesora. Muchas gracias. A mí me encanta la poesía, así que si sí, cuando... Me dan para leer, yo leo, me encanta. Ah, la vamos va a incluir entonces en la cordial con mucho gusto. Ajá. Para la próxima vez. Vente con ello, profesora. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, pues. Continuamos entonces con la otra invitada, eh, que para, bueno, para nosotros siempre, este de la RUA es De siempre de Lectores, la conozco hace 18 años, desde Letra de, eh, Letra de Fuego y ese dragón que nos reunía, muy ella es parte... De siempre lectores, pero ahora, antes estaba en la India, ahora creo que está en Boston. Okay. Así que bienvenida. Estela tiene muchos libros y no sé, si nos quiera comentar algo de su libro o, o de otra obra, bienvenida. Bueno, le, estoy encantada de estar con ustedes. Como decía, soy, tengo mis, an, an, mis mi abuelita era de, de agua dulce, entonces pues tengo raíces ahí, quisiera escribir una novela más adelante con, con algo de, de esa zona. Efectivamente escribo desde, más o menos desde los 50 años, no fue desde joven, y, y ya he escrito, lo que pasa es que escribo en varios idiomas, entonces eh, tengo, tengo cosas en inglés, tengo cosas en francés, tengo cosas en español, y en novelas o ensayos, la verdad es que más me gusta es, creo que es el ensayo y todo lo que está alrededor, todo lo que uno tiene que investigar y que estudiar sobre esto. Y aquí estábamos hablando de, de poesía y de la obra, por ejemplo, de Rosemary, que siempre es de cómo interiorizar, de cómo buscar las cosas bellas, o la obra que nos comentó eh, ahorita que la, la profesora de león, o sea que esos son los temas efectivamente que yo también abordo pero los abordo vía el yoga, yo soy profesora de yoga desde hace 50 años y entonces pues ese, esos temas y la India siempre me ha llamado la atención y efectivamente viví como 11 años en la India entonces, sí, mis novelas, mis estudios van sobre todo sobre la, la, la, la sabiduría oriental, es lo que más me gusta. Y recientemente les voy a comentar, es un libro que leí recientemente en español, porque pues, busco también eh, leer en español porque se me va olvidando. <ríe> y si quiero después escribir es difícil y hay que leer en la lengua. Entonces me pidieron, eh, porque doy a veces cursos y clases en distintas partes del mundo, y me pidieron en Paraguay que les hablara sobre un libro que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali. Y entonces encontré una traducción excelente de un señor que se llama Oscar Puyol. Miren, les muestro acá. Ay, caramba. Ah, se me fue. Acá, miren. Lo tengo en, en Kinder, y si me obedece, aquí este Oscar Puyol, los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, este libro lo leen normalmente todos los que quieren ser profesores de, de yoga o de meditación. Entonces, ¿qué son yoga? Yoga es, es uh, lo que es unir, unir nosotros con nuestro propio ser lo que hablamos, con lo divino que hay en nosotros. Entonces, el, el yoga es la armonía entre la, la mente, el cuerpo y nuestra alma, eso es yoga, y todo lo que hagamos para encontrar esa armonía, eso es yoga, no es lo que normalmente lo que la gente conoce, lo que se conoce son hatha yoga, que son las posiciones, pararse en la cabeza, sentarse, con las piernas cruzadas, etcétera. Eso no es lo que, lo que es la esencia del yoga. Esos son como, como caminos, pero el yoga es mucho más amplio y se basa sobre todo en encontrarse a sí mismo. Y sutras, como esta la palabra es yoga, sutra, sutra, son precisamente aforismos. Porque en el tiempo de antes, en la India, en la tradición eran tradiciones orales, todos los libros de sabiduría se aprendían de memoria y se usaba precisamente las rimas, se usaba la poesía para, porque fíjese que nosotros nos aprendemos una canción, nos aprendemos poesía porque rima, porque es más fácil. Entonces eso era lo que hacían en la India los los, los, la tradición oral guardaba el conocimiento así, y los sutras son frases cortas que son aforismos, que guardan mucho conocimiento, entonces los yoga sutras de Patanjali es el conocimiento del de yoga, de lo que es el estado de unión, y este libro tiene, hay, hay mucha gente que dice, que fue escrito entre patán y el Señor al cual se le atribuye, vivió, no se sabe muy bien si fue 300 años antes de Cristo o 300 años después de Cristo, no se sabe muy bien. En todo caso, este libro de lo que trata es, el primer capítulo es del éxtasis espiritual, el arrebato místico del cual habla San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. El segundo capítulo habla de, habla de las prácticas, cómo ir hacia nuestro interior. Y el tercer capítulo habla de los poderes maravillosos que se llaman los sidis. Y esto es bien interesante porque esto sería, eh, son técnicas para hacer que que rápidamente nuestra mente y nuestro cuerpo funcionen. Por ejemplo, con el yoga, cuando, cuando hemos dormido bien, cuando hemos, nos levantamos bien, hemos rezado, estamos en armonía, vamos a coger algo y nuestros movimientos son armónicos, hay armonía, no la mente y el cuerpo funcionan en armonía, cuando estamos nerviosos, eso también lo hemos sentido, todo se nos cae, es un desastre todo, no eso es porque no hay armonía, somos clumsy, somos uh, uh, torpes, entonces los Siris, que es uno de los capítulos que son los poderes maravillosos, lo que dice es que uno está la mente el cuerpo el alma y el universo entero en armonía entonces todo lo que pensamos se realiza y por eso es que mientras más las personas estén evolucionadas más espiritual sean es muy importante que sus pensamientos sean positivos y deseemos cosas buenas para el alrededor y para nosotros mismos entonces este es básicamente este estudio de los yoga sutra yoga sutra de Patanjali que si lo encuentran y esa traducción de Oscar Puyol, es un señor español que, que lo conocí en la India era el director del instituto Cervantes es un genio y tradujo el mismo este libro y hace los comentarios entonces, les invito a, a ver esto y cualquier otro día podemos hablar también de mi obra. Gracias, Estela. De raíces también, ¿no? ocrienia, o doceña, de, de, de su abuelita, así como Rosmery. Así que, qué interesante, Cucle, ¿no? Gracias. Me encanta, siempre me encantó ir por esa zona con toda esa, los olores, la naturaleza y, y todo lo que hay en los alrededores, los ríos, el cocle divino. Siempre me, enc me encanta esa zona y me gustaría ir más y tal vez in inspirarme para escribir una novela sobre que se pase allí. Acá la acompañamos cuando haga su periplo de nuevo. Bueno, bueno, gracias. Gracias. Abrazo. Eh, avanzamos con los análisis literarios. Tenemos aquí eh, libro por comentar. Ronald no ha podido comentar, eh, conectarse. Está Sonia. Eh, también tengo una obra por comentar. Julián, no sé si quiere comentar alguna obra. No Así que Sonia. Ok, sí, voy. a La doctora Montejo también tiene una novedad. Muy... ¿Cómo no, Sonia? Adelante. Después ok, la... voy a leer lo que escribí. Adelante. Este mes empecé a leer una obra de Humberto Eco, semiólogo, filósofo y escritor italiano. Mm. Su novela más celebrada es El nombre de la rosa, con su ambientación en época medieval, que también se estrenó como película. Nacido en 1932, falleció el 19 de febrero de 2016, cuando me encontraba yo en Italia de vacaciones y me impactó mucho la pérdida de tan grande persona y mente excelente. El libro que estoy leyendo es en español. La Misteriosa Llama de la Reina Loa, eh, novela del 2004. La acción transcurre en la edad contemporánea, el siglo XX, y refleja la experiencia de Eco al crecer en la Italia fascista de Mussolini. Cuenta la, eh, la historia de Gian Battista Bodoni, un vendedor de libros antiguos que pierde la memoria debido a un ataque al corazón. La narración es en primera persona y en los primeros capítulos analiza el proceso de reconquista de la conciencia de la experiencia de la acción pero no se acordaba nada eh, y reconquistar en fin su yo verdadero eh, la experiencia de la acción cotidiana para recuperar los recuerdos del pasado y reconquistar en fin su yo verdadero, viaja al pueblo de su niñez, donde encuentra discos de vinilo, periódicos, tiras cómicas, libros, periódicos y colecciones de cualquier cosa como cajetas de metal, cajetas de cigarrillos, etcétera. A través de ellos, tratará de recuperar la memoria, haciendo un percurso a la inversa. Lo interesante de esta obra es que está ilustrada, tiene todo color. Todo color. Son portadas de periódicos, eh, de libros. Aquí tiene el cosarónero. En fin, lo interesante que está ilustrada de todos colores el título mismo está inspirado por un álbum de 1943-1945 Todas estas ilustraciones rinden más precioso el libro real tangible testimonio de una de una de una época La lectura no es sencilla por la profunda cultura y el vasto conocimiento del autor que en cada momento no comparte experiencias, citaciones y referencias. A veces quizá un poco difícil de entender, pero nada quita al desenvolvimiento de la historia. El estilo resulta fluido y agradable para el lector, todo sazonado con una sutil y sorprendente ironía. En fin, es una lectura estimulante que nos rendía al siglo pasado. Y citando Eco, voy a terminar citando Eco. Hay libros que son para el público y libros que crean su propio público. La misteriosa llama de la reina Loana, en mi opinión, pertenece al segundo caso. Gracias. Yo, Humberto Eco, Sonia estaba en Italia y fue muy emotivo y Sonia me llamó y sé que fue para ella bastante emotivo y es su autor. Y más fue un coterráneo, ¿no? Italiano. Sí. Eh, continuamos. Eh, la doctora Montejo no tiene una novedad con una obra. Adelante. <risa> Buenas noches tan elegantes eh, escritoras como la señora Estela y la profesora Gilma, que tienen un gran labor en la mujer y en el pueblo aguadulceño. Un placer escucharlas. Bueno, yo tengo un libro sencillo. Se llama Sangre de Campeones. Es de El autor Carlos Cautemón Mexicano Sánchez me llamó muchísimo la atención porque pues mi tema soy mamá entonces me parece muy interesante poder, can, poder eh, capturar para hacia los hijos y dentro de la familia o de manera individual la manera de manejar valores que se han perdido y situaciones este autor eh, escribe de parte eh, autobiográfico eh, eh, por, por experiencia de su hijo en este caso el, el, el autor el el, el protagonista es un niño que se llama Felipe, que tiene diferentes capítulos donde eh, a, al final de cada capítulo eh, el niño o el adulto o la familia hacen diferentes reflexiones sobre cómo mejorar las situaciones familiares, escolares, cómo llegar a ser un verdadero campeón a través de los valores y de, y de, y de, y de ciertas situaciones mejorar. Y me parece interesante porque hoy en día pues los muchachos adolescentes están sufriendo de mucha depresión, ansiedad, de motivación. Entonces uno a veces como padre como que no puede encontrar la manera de encauzarlos. Entonces esa cantidad de valores y las historias me parecieron muy interesantes y era la que quería compartir porque me parece muy interesante que todos los jóvenes y la familia lo pudieran usar porque es un libro que se basa en hechos de la vida real tiene un estilo didáctico, interactivo, ayuda a los niños a cómo elegir amigos, a cómo enfrentar los malos amigos, a cómo eh, levantarse de las situaciones, trata el bullying y pienso que esa parte tenemos que trabajarla mucho en familia, en el colegio y si no la hay, lo puede hacer individual. Entonces, ese es el libro que les quería compartir. Interesante. Bueno, casualmente vengo con algo de, de México también, eh, le voy a comentar brevemente un libro que yo leí hace más de, creo que 20 años, y lo he leído y me gusta, no sé, tengo empatía con esa obra, algo hay que cala en mí esa obra, y es una periodista mexicana, Ángeles Mastreta, la obra se llama Arráncame la vida, creo que el título no está poético, Arráncame la vida. Es la historia de una joven ingenua de 14 años, se conoce en los portales emblemáticos de allá de Puebla con el coronel Andrés Ascencio. Ascencio, se realiza una boda poco convencional, te sabe la prepotencia de pues, un general ante una familia pues humilde, todo fue no, ellos eh, sin tanta ¿no? tanto protocolo la boda. Ella empieza a madurar. Marca rápidamente su propia identidad, logra escalar muy bien. El marco histórico de la novela es los años 30, cuando ya la revolución pasa en, en México y empieza me, eh, México a florecer. Catalina se convierte en la primera dama, se vuelve ingeniosa, resulta útil a su general para mantenerse en el poder. Él, es, él se sorprende, pero siempre impera los estragos del machismo se vuelven poderosos, van a vivir a México. Los temas que impactan en la obra y también pues, me, me gustaron, la historia política y social de México y gran parte de Puebla, el poder después de la Revolución Mexicana, Catalina, un personaje carismático, bien definido en la obra, ella es quien lleva toda la obra, el machismo mexicano bien arraigado, el padre Catalina, sumiso a un militar poderoso. Ella, una mujer postmodernista, logra ser feliz de algún modo en medio del periplo político y social. La autora describe Puebla con maestría arquitectónica, conoce la sociedad pueblana, los detalles, todos los las casas sociales una Puebla. multitud de pequeñas historias que cuentan pues juntas una sola historia, es una travesía por los temas más diversos como el amor la infancia, el agua la tierra, la palabra la imagen, la música el éxodo y el poder el miedo, la guerra y la indignidad, la indignación y el vuelo sus protagonistas pues aparecen y se desvanecen para seguir viviendo historias tras historias en otros personajes que le dan continuidad tejidos por los hilos del tiempo ellos son tiempo que dice son bocas del tiempo Gracias, ese libro? fue el libro que... acabadito de comprar me supongo ¿eh? así que bueno viene la despedida de nuestra fundadora los méritas adelante los buenas noches a todos los que han tenido la paciencia porque la sesión de hoy ha sido un poco más larga, en las redes sociales, el agradecimiento por habernos acompañado. A los presentes se les agradece la participación y a invitarlos para el próximo mes a la Moche Milenio. Hasta el próximo mes, un abrazo.